mis queridos amigos eh, como ya vieron en el título del vídeo pues eh, en esta ocasión vamos a hacer un pequeño vídeo de cómo limitar el ancho de banda de algunos dispositivos en este caso cuando se trata de enlaces de internet punto a punto en este caso tenemos lo que es un micro tick el modelo es Lite rb750 r2 cuenta con cinco de entradas en este caso eh, cuenta con una entrada internet y cuatro salidas lan eh, la primera entrada pues es para conectar lo que es el cable a internet y los demás sería para las salidas a internet pues ahora sí que para limitar el ancho de banda de cada eh, cliente en este caso pues hablando de enlaces punto a punto o punto multipunto eh, pues en este caso vamos a hacer un ejemplo rápidamente aquí en, en el pizarrón para que ustedes se den más o menos una idea. Primero que nada pues vamos a conectar nuestro eh, MicroTik a lo que es, ese sería el MicroTik, un ejemplo. Y lo conectaríamos a nuestro modem principal de internet. Vamos a ponerle así y vamos a ponerle por aquí microtec vale bien, una vez conectado sencillamente vamos a colocar lo que es un cable en este caso sería a nuestra antena vamos a poner así un, un ejemplo rápido bien, y por aquí también tendríamos otra antena y conectado a un model tp -Link. Bien, esto sería un ejemplo de un enlace punto a punto o multipunto. Puede ser que por aquí también estuviera otro. Entonces, conectaríamos lo que es el, eh, pues se conecta lo que es un cable a nuestro punto de acceso, a nuestro AP, para así poder hacer el enlace y eh, repartir eh, el servicio de internet a los clientes. Eh, bueno, aquí sería una dirección IP y también y otra IP. Cada antena tendría una dirección IP diferente dentro del rango de nuestro eh, máscara de subred o puerta de enlace de nuestro Microtic, ¿vale? Entonces, sin más que decir, vamos a a ver cómo se hace, ¿vale? bien rápidamente ya por aquí tengo yo conectado lo que es eh, mi microtik este es el cable que viene de mi modem de internet y bueno está conectado a la primera entrada de mi, mi microtik y tengo también conectado lo que es un cable a mi computadora vale entonces iniciamos bien perfecto amigos ya estamos aquí en nuestra computadora eh, ya conectamos lo que es el cable de red a mi puerto LAN y pues lo tengo en modo automático eh, este eh, MicroTik eh, no, no le hicimos eh, ninguna configuración, viene de fábrica entonces eh, para empezar pues vamos a tener, a tener que descargar lo que es el Winbox para poder entrar por medio del, del Mac y bueno eh, vamos a poner Winbox, vamos a irnos aquí donde dice MicroTik Router y nos va a mandar a esta página y nos vamos a descargar Winbox a la versión ahora sí que según si es de 34 bits o de 64 bits según tu, tu Windows nada más se, se descarga y la mandas a escritorio como yo lo tengo aquí vale ya lo tengo aquí y nada más eh, la abrimos y bueno, pues aquí ya, ya está eh, ejecutándose prácticamente eh, con la dirección IP del microtic. Y bueno, seleccionamos el MAC. Vamos a entrar por medio del MAC. Y entramos en conectar. Bien, una vez que ya estemos aquí, eh, pues prácticamente si nosotros nos fijamos en los interfaces, pues y está prácticamente conectado y funcionando, ¿no? Eh... No le, no le hicimos ni, ninguna configuración adicional, simplemente así como venía de, de fábrica. Y bueno, eh, una vez que ya ingresemos aquí al, a la configuración del Mikrotik vamos a irnos a donde dice Quits. Y en esta parte vamos a agregar, eh, antes de hacer esto, antes de agregar la, la opción esta de la dirección IP de, de nuestro dispositivo, vamos a irnos a... Eh, cmd. No, abrimos la ahora sí que la pestaña de comandos y vamos a poner ipconfig, config, ipconfig IP config para visualizar qué dirección ip nos está arrojando a nuestra laptop. En este caso vamos a verificar que la dirección ip de nuestra laptop es terminación 88.254. Vale, a esa dirección la vamos a limitar. Bien, eh, vamos a irnos, vamos a irnos a una página de Google y eh, una prueba de velocidad para que ustedes vean cuál es la velocidad que nos está marcando, ¿vale? Entonces, un segundito. Bien, vamos a darle inicio. Bueno, ahí nos está marcando la velocidad de descarga. Es de 93, 94. En la velocidad que nos está llegando directamente del de cable. ¿Vale? Bien. Vamos a esperar la velocidad de subida. Más o menos está en 23, 24. Perfecto. ¿Vale? Entonces, una vez hecho esta prueba, vamos a irnos... Ahora sí, vamos a entrar a la pestaña de y vamos a irnos aquí donde nos aparece la, el signo de más. Y nos va a abrir esta ventana. Y aquí simplemente le vamos a poner un nombre. Por ejemplo, nuestra laptop. Vamos a poner laptop. Y vamos a poner la dirección IP que hace ratito eh, vimos en la ventana de comandos. ¿vale? Entonces era 192.168. .88.254 ¿recuerdan? perfecto, aquí en la parte de abajo dice max limited eh, el de subida vamos a ponerle 5 y eh, de bajada vamos a ponerle 5 igual bien le damos en aplicar y le damos en ok, perfecto ahora vamos a irnos a lo que es otra vez a la prueba de Spitex y vamos a darle, ahora sí, vamos a ver qué velocidad nos va a marcar. Y bueno, pues como pueden ver, pues está marcando 5 de descarga, bueno 4.90, 80, ¿vale? Entonces de descarga nos marcó 4.89 y de subida nos va a marcar 4.75. 4 creo 480 vale entonces ahí como pueden ver ya está limitado nuestro ancho de banda para nuestra computadora en este caso sería la computadora vale vamos a hacer otra prueba vamos a irnos a modificar la velocidad le damos doble clic encima de la dirección ip ahora sí vamos a ponerle 10 de bajada 10 de subida le damos a aplicar y ok ahí está vamos a irnos nuevamente a hacer la prueba de Speedtex y vamos a ver cuánto nos va a marcar ahora, ahí está, nos está marcando casi los 10, perfecto, bien, 9.78 de descarga y de subida, de subida nos marcó 9.78 igual, prácticamente está marcando lo mismo, Bien, pues, ahora sí que, como pueden observar, como ya vieron, pues, ahora sí que esto sería la forma de limitar a nuestros clientes. Y, bueno, pues, sin más que decir, pues, nos despedimos. Y, bueno, pues, mis queridos amigos, pues, eso sería todo. Eh, no duden en suscribirse a nuestro canal y compartir este video por las redes sociales. En la parte de abajo, en la descripción del video, vamos a dejar un enlace... De, de, de nuestro número de whatsapp para que ustedes vayan le piquen y eh, prácticamente los va a mandar directamente a nuestro whatsapp y pues ahí pueden eh, preguntar, escribir cualquier duda o aclaración y bueno, también contactarnos para cualquier eh, servicio soporte técnico y bueno, pues nos vemos hasta la próxima, chao